¿Qué tal, mis amigos? Qué gusto saludarlos. Una vez más, Boris Darmon aquí en vivo, vía eh, Boris Darmon en Facebook Live. Estamos saliendo en vivo a las 7 en punto todos los días con nuestro programa de autoliderazgo en nuestro, en nuestro programa de anual, Visión de Futuro, es nuestro programa anual. Así que hemos, en enero hemos trabajado el tema de nuestro propósito en la vida, cómo encontrarlo, y en este mes de enero y parte de marzo estamos tratando el tema de autoliderazgo para Desarrollar habilidades, fortalezas que nos permitan cumplir nuestro propósito. Bueno, como todos los días, estamos muy contentos de poder decirles también que salimos en Boris Darmon Canal en YouTube. Búscanos en YouTube como Boris Darmon Canal. Suscríbete para recibir las notificaciones cuando publicamos nuestras presentaciones. Ayer tuvimos un pequeño percance, se nos cortó la luz, pero hoy estamos al, al día nuevamente. Eh, una de las cosas que me gustaría que esta noche podamos todos tratar Partiendo desde el concepto de la espiritualidad que hablamos el día de ayer y anteayer también un poquitito acerca del tema, quisiéramos decir que nosotros somos eminentemente espirituales y el hecho de ser espirituales nos lleva a establecer un contacto directo con nuestro creador. Creer que él es nuestro creador nos hace seres espirituales. Aprender a depender de él que él es el sustentador de la naturaleza y de todo lo que existe del universo, creer en eso nos ayuda a tener fe en algo real y depender de eso nos hace seres espirituales. Así también, aprender a confiar en la verdad que nos ha mostrado él en su palabra y en la naturaleza como muestras de quién es él, nos ayudan a desarrollar un concepto de dependencia espiritual de Dios. Hoy, Vamos a hablar acerca de dos nuevas fortalezas que nos van a ayudar a crecer y también a desarrollar nuestro propósito en la vida. La primera de ellas es la resiliencia. Algunas personas les gusta, eh, les encanta tener éxito, saber que lograron algo, saber que, que consiguieron algo en la vida. Pero muchos... ¿No les gusta saber que aún las, las, las, las estaciones de éxito, de logro, pasan por situaciones difíciles, de crisis, de adversidades, de momentos inusuales, imprevistos, que tú no tenías idea? Todo proceso hacia el logro siempre tendrá un espacio o un momento, o una circunstancia dificultosa, limitante, desanimadora, cansadora, hasta desgastante. Y las personas que procuran el éxito, que buscan la manera de llegar a él en cada circunstancia, consciente, por supuesto, el éxito solamente es éxito cuando somos conscientes del logro. No es éxito si tú lograste algo y no sabes cómo. Esto no es tu éxito. Puede ser una circunstancia que te haya hecho llegar allí, pero el éxito tiene un proceso en el cual nosotros somos conscientes, trabajamos en ello, buscamos ese, ese, ese logro y finalmente nos satisface llegar a él. Pero muchos creen que el éxito solamente se logra a través de un proceso casi como un tobogán, donde tú te sientas y si pusiste el dinero y las circunstancias iniciales, ya todo va a ir bien. No es así. Tú necesitas desarrollar una fortaleza que es sumamente importante. Se llama resiliencia. La resiliencia te ayuda, te hace capaz de poder afrontar, positiva, proactivamente, las adversidades. Los momentos difíciles, no te obnubilan la mente, no te nublan los ojos, no te ponen en depresión, porque tú, a través de la resiliencia, has aprendido a desarrollar una capacidad visual, mentalmente hablando, donde tú puedes ver en cada situación difícil aprendizajes o, o por, u oportunidades para poder poner un poco más de esfuerzo, más interés, buscar otras herramientas para poder resolverlas. Una persona resiliente, de paso ya tenemos un tema acerca de eso en el mes de febrero al comienzo. Ustedes lo pueden buscar allí sobre la resiliencia en Boris Darmon Canal. Este te permite esforzarte en circunstancias donde los inconvenientes son mayores que los pro, que las ventajas. Una persona resiliente, cuando ve una situación difícil, mantiene la calma, entra en un estado de, racional, de razón, de reflexión, y busca el porqué y el para qué de las cosas. ¿En qué circunstancias? Qué, ¿Cuáles son las causas que provocaron esta circunstancia dificultosa? Esta, esta circunstancia difícil. Las personas resilientes, siendo personas espirituales, y eso hemos hablado el día de ayer y anteayer, aprendemos a buscar soluciones no solo en las habilidades o fuentes de esas habilidades en nosotros, sino también en la ayuda poderosa de aquel aquí en nosotros, permanentemente, le consultamos nuestras cosas difíciles. Si tú eres una persona espiritual, tú consultas con tu creador, porque él es la verdad de todo, él te guía la verdad a través de su espíritu, y si tú dejas entrar al Espíritu Santo en tu corazón, tú eres una persona espiritual, y como eres una persona espiritual, no te desesperas en las circunstancias que se presentan difíciles en el camino hacia el logro o hacia un proyecto que tú has planteado, y que por supuesto de alguna manera le has consultado o le has puesto en las manos del creador. La resiliencia te ayuda a esforzarte y aprendes a esforzarte, a esforzarte, aprendes a usar herramientas adecuadas para conseguir pasar el momento de dificultad. Un niño estaba en un barco, estaba el barco a punto de naufragar, las mujeres y los niños estaban tomando los botes salvavidas por orden del capitán, cuando el capitán envió... Se habían acabado ya las frazadas, hacía mucho frío y había que compartir todo lo que había en el barco y fue al, eh, enviado por el, por el capitán, uno de los tripulantes fue al, al camarote del capitán a buscar unas frazadas para poder dar a algunas mujeres y niños que estaban saliendo en los barcos salvavidas. Y cuando llegó al cuarto encontró al hijo del capitán que estaba él eh, jugando a las canicas y con el movimiento del, del, del barco intentaba mantener... Dentro de unos pequeños huequecillos, las canicas con las cuales él trataba de, con los dedos trataba de ubicar. Y al verlo tan tranquilo, el, el, el tripulante le dijo, oye niño, ¿qué haces tú aquí? Las mujeres y los niños ya están saliendo. Y él con una sonrisa le dice, te veo que está desesperado. ¿Qué es lo que pasa? Tu rostro demuestra que estás asustado. Pero le dice, si el barco está a punto de zozobrar. Y el niño se sonríe una vez más y le dice, ¿acaso tú no sabes quién es el capitán de este barco? ¡Claro, es tu papá! Mi papá sabe sacar los barcos de la dificultad. Mi papá sabe sacar los barcos de la tempestad. Él tiene práctica. Él es el mejor capitán. Por tanto, estate tranquilo. Ejemplo sencillo de resiliencia. La resiliencia no necesariamente es la capacidad de uno de resolver las cosas con las herramientas que aprendió en la vida, sino también la resiliencia tiene que ver con aprender a entender que muchas de las cosas que nos suceden, el Creador nos puede ayudar a resolver. Él nos dará su Espíritu Santo para iluminar nuestra mente en los momentos difíciles. Él nos dará la orientación necesaria y vamos a escuchar intuitivamente las cosas que podremos utilizar como maneras para resolver, o pasos para encontrar el camino a la solución de las circunstancias difíciles. Es importante eso. Esto tiene que ver con una asunción personal respecto a la espiritualidad. Tiene que ver con la actitud individual de confiar, de esperar en el Señor. A veces nosotros los seres humanos creemos que para todo problema tenemos una solución y nosotros somos capaces de hacerlo sin necesidad de la presencia y la ayuda de Dios. Yo les voy a contar una situación seria, difícil, pero real. Nosotros no podíamos resolver el tema. Viajábamos en el barco de mi papá y los tres barcos pequeños, el barco grande y los pequeños, estaban sobrecargados. Mi mamá y mi papá habían tenido una discusión hacía horas. Estábamos por entrar a la a, al, al encuentro del Marañón con el Ucayali para abrirse hacia el Gran Amazonas. Mi padre viajaba por los barcos en la selva, en barcos más de 40 años. Y mi mamá en esta discusión le había dicho a mi papá que tuviera un poco más de cuidado. Llevaba pasajeros y el barco era, estaba demasiadamente cargado. Incluso rompiendo las reglas que el barco normalmente tenía que era un verduguete, una línea roja donde no puede el agua tocar como prueba de que ese barco puede estar cargado de ahí para abajo pero no tocando el agua, pero lastimosamente papá era un poco, así un poco terco y nosotros, yo estaba en el barco y nosotros estamos muy asustados los hijos, los más pequeños y mi mamá al ver que no podía resolver el problema una mujer cristiana, ella está viva el, hasta el día de hoy, tiene 92 años ella tiene una resiliencia especial para resolver los problemas poniendo las cosas en las manos de Dios. Como una mujer espiritual, me dijo, vámonos al frente del barco. Y ahí estaba el piloto, el, el, el, el que manejaba el barco, eh, tripulante le llamó, y le dijo, sigue despacio, le dijo mi mamá, la tempestad que viene al frente nos va a hundir pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Yo recuerdo a mi mamá se arrodilló y me pidió a mí que me arrodillara. Y le dijo, Dios mío, tú me conoces a mí, tú sabes quién soy. Por años te he servido y he creído en tus promesas. Y te quiero pedir, a pesar de la terquedad y la actitud incorrecta de mi esposo, quiero pedirte que tú muevas esa tempestad y ese viento y esas olas las muevas de nuestro camino. Yo cuando escuché eso, yo tenía solamente nueve, diez años. Cuando escuché eso a mi mamá decir, yo la verdad abrí mis ojos en medio de la oración. Yo miré la gran tempestad, yo miré las olas y vi que el cielo negro comenzaba, ustedes saben cómo es la selva, comienza a caer, caer una lluvia torrencial en, el, en la selva y en el río y el viento es muy fuerte. Yo lo pude ver con mis propios ojos. La resiliencia también tiene que ver en confiar en Dios los problemas y las dificultades que tienes. Porque Él es capaz de resolver cosas que tú no imaginas. O que quizás ni puedes. Que quizás ni siquiera has. ¿Te has preguntado qué pasaría si sucediera esto? Ser resiliente te hace esforzarte para poder resolver las cosas que tú puedes con tus ideas y las que no puedes con el poder de Dios. Eso es resiliencia. Tú vives la experiencia de saber que las soluciones se darán en la medida en que tú puedes día a día. Utilizar herramientas, desarrollar habilidades, pero sobre todo la habilidad de la fe para confiar en el Dios creador. Como dije al comienzo, o en, en, en la locución, esto es una decisión personal. También, así como elegir, desarrollar resiliencia o aprender a hacerlo de la manera como te, te planteo, es necesario también asumir riesgos. Y esto tiene que ver con un asunto de responsabilidad personal. Actúas, muchas veces, cuando todo va bien, actúas con una voluntad impresionante. Pero cuando te va mal, dices, no, esa no es mi culpa, fulano, me engano, me dijo, él me indujo y yo le creí. El hecho de que tú le hayas creído no le hace al culpable, Tú eres el que tomaste la decisión. Y eso se llama asumir riesgos. Hay personas que no les gusta asumir riesgos, que echan la culpa o viven echando la culpa a los demás de acciones o situaciones que pasan y no necesariamente porque realmente la otra persona tenga la culpa, sino porque es la manera de racionalizar las cosas y creer que así se quitan un peso de encima. Una persona que no sabe asumir riesgos es porque no sabe tener responsabilidad individual. Y Dios nos ha dado a nosotros libertad, libre albedrío, para que podamos elegir con la información o sin la información, pero asumiendo nuestra responsabilidad individual de aquello que nosotros queremos hacer o queremos cumplir. Los seres humanos tenemos la capacidad, pero depende de nosotros aceptar que las cosas que elegimos sean nuestra única responsabilidad yo conozco gente irresponsable me da muchísima pena decirlo pero es la verdad son gente que dicen que van a la iglesia que van a, a Cristo que leen su biblia que hacen su culto todos los días que dan sus ofrendas dicen que son espirituales pero no asumen riesgos son personas irresponsables con dios irresponsables con su familia irresponsables en sus negocios irresponsables consigo mismos irresponsables en todo y estas personas lo único que hacen simplemente es vivir en la mediocridad. ¿Por qué? Porque nunca asumieron sus propios riesgos en nada. Se casan y echan la culpa a la esposa o al esposo. Toman un negocio y echan la culpa a la persona que los invitó, que, los, que les presentó el negocio. Eh, van a la iglesia y dicen, no, lo que pasa es que la iglesia tiene problemas, por eso que yo soy así. Nunca asumen sus propias responsabilidades nunca asumen sus propias elecciones y es triste pero existe muchísima gente hipócrita que cree que tiene la razón presuntuosamente comienzan a argumentar racionalizando cosas y lo único que terminan simplemente es creyéndose que ellos oh sí lo que pasa es que yo sí soy responsable lo que pasa es que el otro no no es responsable cuando tú pones tu responsabilidad, tu elección, tu, tu libre albedrío en otras personas. Tú tienes que aprender a ser una persona responsable y asumir tus propios riesgos. Quiere decir asumir tus propias elecciones. Quiere, quiere decir asumir tus propias responsabilidades. Y esto, esto tiene que ver muchísimo con entender que hay muchas cosas inciertas en el futuro que todavía no se vivieron que todavía no existen y que son necesarias tener en cuenta como imprevistos y ser capaces de ser responsables en aquello que elegimos hoy porque mañana no sabemos qué va a pasar y cada uno debe saber asumir las elecciones y responsabilidades que toma en este momento. Ojalá que estos comentarios nos ayuden a vivir una vida diferente con propósito y que Dios nos ayude para poder darnos cuenta que los seres humanos podemos resolver situaciones difíciles si asumimos nuestra responsabilidad y, nuestro, y asumimos nuestros propios riesgos, sabiendo que el futuro todavía no está construido, que se va a construir y que dependerá de las circunstancias y de nosotros, cómo ese futuro se construya, para bien o para mal. Que Dios nos ayude esta noche y que cada uno de nosotros tome las mejores decisiones para vivir una vida con sentido. Como siempre, estamos aquí para ayudar si es posible. Vamos a hablar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos das esta ventana para poder compartir nuestras ideas. Seguramente alguna persona tomará alguna o dejará toda, pero sabemos muy bien que tu palabra y los consejos que tú nos das nos van a ayudar a vivir una vida con propósito. Bendice a cada uno de los que están eligiendo tomar un camino mejor. Ayúdales, ser resilientes y asumir sus riesgos como parte de su responsabilidad individual con la capacidad electiva que tú nos has dado. Te entregamos este programa en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Como todas las noches, les damos muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos algunos en vivo, en Facebook Live, eh, busquen como Boris Darmon, y ahí encontrarán ustedes a Boris haciendo conferencias todos los días a las siete de la noche, y también vamos a subir este video a nuestro a nuestro canal, Boris Darmon canal, en YouTube. Allí nos puedes encontrar. Esperamos vernos, podamos vernos mañana otra vez. Boris, dar un servidor para ustedes. Nos vemos mañana. Chao, chao.